Está la preocupación por personas desaparecidas aquí dentro del país y es que luego de las denuncias de varios familiares de tres hombres que desaparecieron por separado en diferentes zonas del país, el Departamento de Investigación de Desaparecidos de la Policía Nacional informó que mantiene un despliegue de búsqueda a fin de dar con el paradero de esas personas. Mediante un comunicado de prensa en que dicen que una vez las autoridades tuvieron conocimiento de los casos, comenzaron las pesquisas para dar con el destino de los jóvenes Eric Daniel Cordero Guzmán y Andy Iturbides. Así como también del comerciante Manuel Emilio Núñez Grullón, quienes por separado salieron de sus viviendas con rumbo desconocido. Familiares del actor Andy Turbides, desaparecido el pasado jueves ofrecieron una recompensa económica a cualquier persona que lo encuentre y lo entregue. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que se comunicaron con un familiar de Luis Peña Valdés... ...quien había dem demandado compensación económica tras durar 12 años en prisión injustamente y había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves. También se informó que la desaparición de Fredeli de Mora de la Cruz, Ferrari, salió de su casa ayer en el sector de los Alcarrizos y no se ha vuelto a saber más de él. Ahí vemos al joven es ¿verdad? Que es un actor que incluso llegó a participar en uno de los concursos de más Roberto. Y ahí está la, la, el reporte de desaparición, de desaparición más reciente. Se llama eh, Franelli de Mar... De María de la Cruz. De Morla de la Cruz. De Morla, la Morla Cruz. de la Cruz, sí, gracias. Eh, entonces, pues, sigue esta ola de desapariciones uh -huh. de personas que eh, durante todo el fin de semana, pues, se dio la alerta y se llamó a la preocupación a la Policía Nacional por esta situación eh, de personas desaparecidas. Tantas, o sea, son seis o siete, o sea, pero en tan poco tiempo, entonces, pues, llama mucho la atención en un país... Pequeño, ¿verdad? Una sí. población de unos 10 millones de habitantes. Eh, ya por lo menos una de las personas apareció, que fue el, un, una persona que estuvo presa 12 años y que esperaba por un juicio 12 años eh, en, en la cárcel. Ya apareció según anunció de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver cómo la policía trata de dar respuesta a esta situación y sobre todo a las familias que son las más preocupadas porque estos, eh, estas personas no están apareciendo. Yo sé que la policía ya lo, di, ya lo dijo ahí, en, en, lo, lo, acabamos, lo acabamos de leer, está haciendo las investigaciones del lugar, pero se necesita respuesta de parte de la policía para encontrar el paradero, para saber el paradero de estas personas. Seguimiento, tiene que haber seguimiento al caso, comunicándose con la familia y cosas, porque el que está desaparecido está desaparecido no se sabe el paradero para la policía para los bomberos para la defensa civil, a todo el mundo, para todo el mundo está la familia y, y tú ¿Sabe? sabes que sí, la policía tiene que darle seguimiento al caso indagar con la familia qué pasó Entonces, para que la familia se sienta con apoyo de parte de la pn sobre todo del actor eh, Iturbide, que es el caso más sonado sí. incluso pues en las en zonas de la capital se realizaron búsquedas de familiares y amigos para ver si en esa zona podían encontrarlo eh, no es lamentable tú sabes que eso es una angustia muy grande cuando cuando un familiar tuyo está desaparecido y, y no aparece por parte y tú dices pero acá, ¿acaso lo tragó la tierra ¿Eh? entonces sí. hay países que han sufrido esto mucho y, y ahora nosotros aquí veo que hay muchos hay varios casos recordemos que méxico y esos países eso era algo que se veía a diario gente desaparecida y Claro. Eh, también otra parte eh, el señor que salió de, de la cárcel 12 años está muy raro que no que no aparezca porque él nunca dijo el nombre de, del ingeniero cuál fue que lo, lo metió ahí entonces eso deja mucho que decir y hay que tener cuidado ojalá y se haya ido a trabajar para otro lado sin comunicación porque salió análogo totalmente de la cárcel pero dios que todo lo desaparecido aparezcan con vida. Aparecan. Claro, no, hay que llegar lo que es que llega la desesperación en día de los familiares cuando las autoridades pues no lo dejan o paran ahí. Mira, yo tengo yo tengo un amigo, que para mí no está muerto, ni para los familiares tampoco, que salió un viaje hacia México y no volvió más. Pero mientras usted no lo ve el cuerpo, una angustia toda la vida, la mamá siempre lo espera, no, y y, sí. y cuando viene a ver un día aparece, que nadie sabe. No, pero sí ha pasado con el estudiante que fue en pandemia, que se ha sí, y, y todavía... Es. Ese es uno de los casos. Y lo volvieron que a retomar ahora con los desaparecidos recientes, porque se ha quedado como en Tana y la gente se olvidó de eso, las autoridades también, su familia no recibió ese apoyo, la angustia, como decía Angie tanto la desesperación del no saber si va a llegar, si le pasó, si está arrumbado en un sitio X que nadie sabe, entonces no están las respuestas. Y es algo que echarle ojo, porque ahorita alguien sabe quién puede ser el siguiente o qué, si es un clan o qué es lo que está pasando ahora sí. o cómo está iniciando es así es así esperemos en dios que aparezca todo, todo claro claro y hay que cuidarse en la calle pues no se sabe qué es lo que está pasando